Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo y a todo color. Así Y es, les saludamos y con color. mucho gusto. Así es. Les saludamos con mucho placer. Sus amigos. Sus amigos de amigos siempre. Herida Madrigal. Y Rafael Cavazos Así es. Y gracias porque ya están aquí con nosotros. Gracias porque, pues, vamos a tratar un tema eh, de cómo Dios puede proveer. Amén, así es, Dios, Dios suple, suple. Sí, el, el tema aquí en, en, la, en la reflexión, para poner un título, pusimos un, un momento de reflexión. Sí. Toma de, perdón, tema de hoy. Tema de hoy. El, el las... aceite de la viuda. Uh -huh. ¿Cómo Dios obra a través de, de sus siervos? Así es, amén. De los profetas, que en, la, en la el Antiguo Testamento... Vemos cómo los profetas tenían pues eh, mucha actividad pues, de, y, y poder de Dios. Así es, mucha actividad, mucha fe en el Señor, porque eh, Él es el único que hace las cosas y a Él es el que hay que darle la honra, la gloria y la alabanza, porque Amén. solo Él lo puede hacer. Así es. Entonces, <coughs> ya cuando viene el Señor Jesús, las cosas cambian. Así es. Y ese poder que tenían ante los profetas uh -huh. Prácticamente sí. Viene a, a sufrir con Así. los discípulos Así es, amén Porque cuando eh, Pedro y Juan subían ahí al templo A, a la hora de la oración Sí y, y alguien le está pidiendo una limosna por ahí Le está pidiendo que le den algo Sí, sí Que le digan, pues no tengo no tengo ni plata, ni oro, ni nada en las nada. bolsas. Pero, Pero lo que tengo te doy. En el nombre dice, del Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Levántate, levántate y, anda. y anda. Amén. Amén. Así y es. se levantó. Se levantó. Nada más y caminó. Y caminó. Así es. Y caminó. Exacto. Y caminó. Así Entonces, es. cuidado cuando un siervo de Dios... Te da una orden, por así decirlo, uh -huh. en el nombre del Señor. Y si se confía, se tiene fe, se tiene confianza, claro se tiene seguridad. No, el pues Señor lo hace eh, espera un milagro. Maravilloso es el Señor. Espera un milagro, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a hablar aquí de la viuda. Vamos a estar usando el segundo libro de Reyes, eh, el capítulo 4. Cuatro. Cuatro. Y va, va a ser corto hoy. Eh, pero sí si, si, si queremos uh, decirles ¿no? que el, lo que el señor sabe hacer no, no cabe duda verdad que sí amén amén el, el señor tiene todo todo todo todo todo, todo el, el poder para darnos sus bendiciones amén así es, es el, tiene todo el, es creer. el control de las cosas nada más es creer creer que él lo puede hacer y él lo hace Vamos a así ver siete es. versos nada más aquí de la escritura, al menos lo que tenemos aquí en, en segundo libro de Reyes. Así es. Eh, hay, hay muchos pasajes preciosos, muchos, muchos espacios mucho, eh, mucho, dentro mucho. del Antiguo Testamento que vale la pena verlos, leerlos, oh, sí, claro. releerlos, aplicarlos, ministrar con ellos, porque Amén, así es, es. es increíble cómo Dios... En todos los tiempos Se ha movido Siempre, siempre Es, el es, es increíble Y el movido. día de hoy, hoy Hoy también Dios Sigue siendo Y sigue siendo el, sí, el mismo. Porque, de ayer Amén, amén Nada imposible hay para Él Él es el mismo A veces bueno. no sabemos pedir Eso, Es una razón por la que no Recibimos Sí. O que andamos buscando eh, lo que a Dios no le interesa que tú tengas. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no, no es para adorarle, no es para bendecirle, no, no es para honrarlo, no es para glorificarle. Sí, no es Tienes sí. para cubrir un cierto Como tipo el, de, de, de ego. El de poder, validar. la fama, las riquezas <risas> y, y, y todas esas cosas. O sea, um, cuando no se tiene el conocimiento del Señor, pues olvídate. Sí. ¿no? Por eso para nosotros... Lo que este libro nos ayuda a entender las cosas, cuidado. Sí, sí, sí, verdaderamente. Si así tu es. fe no está basada así es. en el Dios de la Biblia, ojo. Claro. ¿En qué Dios estás creyendo? ¿En qué Dios estás confiando? Aleluya, ¿Quién es el que Dios, te va a, a dar la bendición? Por eso sí es muy importante saber en quién hemos creído. Amén. Es bien, bien, Así bien, bien importante. Definitivamente. Y cuando la Escritura nos muestra, nos enseña, aún en el Antiguo Testamento, uh -huh. y estamos aquí hablando alrededor de 895 años antes de Cristo. Sí. sí. O sea que muy atrás de cuando Jesús ya vino y Él se mostró. Uh -huh. correcto entonces vamos así a ir es. al verso 1 del capítulo 4 del segundo libro de reyes amén en el nombre del señor vamos a a llevar este estos versículos y nos dice así eh, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a, a Eliseo diciendo tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Y ha venido el acreedor para tomar dos hijos míos por siervos. Es que en aquel entonces se vendían esclavos. Sí, sí, sí. Por, por eso eh, se iba a cobrar con los hijos. Exacto. Eh, como, como si fueran sus esclavos para que le sirvieran a él. Ajá. Pero me llama aquí la atención un par de, de puntitos aquí, o de detallitos. Ajá. Dice, una mujer, de las mujeres de los hijos de los profetas, o sea, no estaba hablando nada más que él era profeta, sino que había uh -huh. otros profetas. Otros profetas, sí. Pero vino a él, y dice, tu siervo, mi marido, uh -huh. ha muerto. Tu siervo mi marido ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová. Uh -huh. Y cuando habla aquí de temeroso de Jehová, no era ese miedo de terror, de temor así, no, no, no, no, no. Era de respeto. De respeto, de... De, de creerle. De creerle. Y aún es. así, había fallecido. Sí, claro. Eh, como ahorita allá en África, hermano eh, eh, Yashua eh, Considerado un profeta en, en África y en muchos países uh -huh. eh, Nos vimos muchos, muchos De los videos de él eh, cómo Dios usaba increíblemente eh, Bastante eh, pues, Por eso Hay, hay ministerios que, que son Muy discutidos Vamos a llamarlo sí, así sí, sí, sí. De las gentes que sí creen y las que no creen pero esto sucede en todas las áreas de la vida, en todos los términos de, de, de, de, de grupos de gentes. Eh, siempre va a haber gente que te quiere y gente que no te quiere, gente que acepta y que no acepta, gente que está contigo y que no está contigo, gente que está a favor de ti y cuenta, gente que va a estar sí, en sí, contra sí. de ti. Eso que no te quede ninguna duda. Así es. Entonces, este hombre amaba a Dios uh -huh. lo respetaba, uh -huh. pero se murió ¿Sí? ¿Por qué? no vamos a ver las circunstancias no, el, del, eh, del cuando por el qué. señor dice hasta aquí hasta, hasta aquí, hasta ahí llegamos ¿verdad? pero dicen, ha muerto y, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová pero dice y ha venido uh, <coughs> perdón, un bien. acreedor para tomarse dos, dos hijos, hijos míos, míos por siervos, por siervos. A pesar de que temía a Dios Sí También tenía compromisos tenía, Sí, claro, tenía compromisos Como, como... Todo, todo hombre, toda mujer en esta tierra ¿Sí? Pues así es eh, Y o sea que debas la casa O, o pagas la renta El carro eh, o lo o lo el carro eh, La ropa que te pones eh, Ahorita con eso de, de, de las tarjetas de crédito Es muy fácil que la gente deba mucho Sí eh, tienes que cuidar. Es, es cuestión de las tarjetas. Claro. ¿sí? Y si no las sabes eh, usar, mejor ni las uses. Mejor. No, no, no andes investigando. Gasta para... lo que tiene nada más, porque ah, sí. es lo mejor. Ah, antes eh, valías por lo que traías y si no traes, pues, pues, pues no traes, no tienes. Sí, sí. Entonces, tengan cuidado sí. nada más con las deudas. Así es. ¿Por en... qué? Porque aquí nos está diciendo que pueden ir a por lo tuyo. Sí. Ese es un, un mensajito, ahí, míralo como, como un mensajito. Si tú debes y te mueres, vas a dejar la responsabilidad de la familia. Ese es un punto bien importante. Así es. Entonces, ¿por qué? Porque eh, al que le deben, porque quiere su dinero, quiere su cobrar. Dinero. Pues, claro. Entonces, claro. no tienen nada. Ah, pues mira a tus dos hijos. Los pongo a trabajar para mí. Y con eso, pues ya me vamos a pagar. Y pues no, o sea. Ah, no, pues entonces le, le dolió en el caído a la señora. Claro, a, claro. Las mujeres están, ¿verdad? Claro que sí. Y el verso 2, tú dices pues, ¿sí lo que dice. Dice, y Eliseo le dijo: ¿Qué te haré yo? Le hacía la pregunta. ¿Qué como diciendo: que te haga? ¿Qué, qué, ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que, que, que yo te haga? Es como diciendo eso: ¿Qué quieres que yo te haga? ¿Qué quieres que yo te haga? Entonces, ¿qué dice? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en su casa, sino una vasija de aceite. Lo que quiere decir que vivieron muy modestamente. Sí. Sí, sí. Porque en aquel entonces también había ricos. Así es. Como los hay ahorita y los ha visto toda la vida, ¿no? Exacto. Entonces. Él le dijo, uh -huh. ve y pide. Para ti, vasijas prestadas de todos tus vecinos. Vasijas vacías, no pocas. Fíjate, y ya, ya, ya ahí empiezan a visualizarse una situación bien tremenda que va a acontecer con esta mujer. Uh -huh, uh -huh. Así es. Pero vi, dice, ¿cómo ¿Qué? el profeta eh, Eliseo le dice? Declárame qué tienes en casa. Uh -huh. Primero qué es lo que tienes. Pues digo lo que tengo eh, una vasija de aceite, uno más una vasija con aceite. Es todo lo que tengo. Uh -huh, uh -huh. Perfecto. Con lo que tengas con eso vamos a hacer el, el, el compromiso. Uh -huh, uh -huh. ¿Qué vas a hacer? Él le dijo ve y pide para ti vasijas prestadas lo okay, que ¿quiere decir que las tenía que regresar? Sí. Pero por lo pronto te las van a prestar. Si tú pides algo prestado, más vale que lo regreses, ¿eh? Porque si no, entonces ya es ya caes en otro, en otro cocheo. Sí, es, sí es. Dice, de todos tus vecinos, aquí hay otro punto bien importante. Les voy a decir algo que pasa aquí en Estados Unidos. ¿Sabes tú que aquí los vecinos prácticamente no nos conocemos. Pues yo creo que yo, yo creo que eso este ya e, eso se ha hecho ya notorio también en, en, en muchas partes aquí en Estados Unidos es, es una de las partes. Uh -huh. Pero con eso de que de que el, uh, o sea la, la la gente está cambiando se están uh -huh. viniendo de otros países. Y, y viven y rentan y, y pues, uh, o sea, se van y vienen otros, entonces eh, nunca te das cuenta realmente quién es tu vecino, porque pues como todos trabajan y cada quien su vida, entonces casi es, es difícil, es. Bueno, pero, pero por otro lado Ajá. no es tanto ese problema porque claro. puede, puedes tener de vecino a un ruso a un chino, a un coreano a un guatemalteco a un hondureño Uh, al que sea a uno de, de México sí. uh, no lo conoces exacto pero la, la cuestión de la ama, de la amabilidad de la atención de la atención es, es cierto es cierto si tú vas y te presentas con ellos mire yo soy la persona que vive aquí enseguida enfrente o atrás o uh, en fin ya se dan eh, a conocer los te das a conocer sí, claro claro porque nunca sabes cuándo pudieras necesitar de tu vecino, o bien claro. tu vecino de ti. Sí. ¿Verdad? Y eso es lo que lo que ha, <ríe> ha decaído las la atenciones. Oh, sí. Sí. En, en, entonces, el, esto que nos quede como un pequeño detalle nada más, Ajá. de qué sí ah. tenemos que hacer. Claro. Vamos a conocernos, hombre. Claro. Vamos a conocernos. ¿Qué si le puede servir o qué si te puede servir el vecino mañana o pasado? Así es. No, no te metas más allá de lo que no debes de meterte, eso sí. Claro, no, guarda pero. Guarda tu, tus distancias y eh, solamente por atención tú presentas. Las atenciones, es, es muy muy importante eso. Porque si tú no te presentas, es como acaba de llegar, pues es más difícil que venga a presentarse. Ajá. Uh -huh. Okay, yo sé que acabo de cambiarme aquí. Bueno, pues o sea, aquí viene. Uh -huh. ¿verdad? Pero sí, este... tú plantearle el agua a los camotes como decimos en México. Uh -huh. claro. Y, y tú preséntate. Y tú vas o sea, a, a, a ver la situación. Mantén las atenciones sí. con, con los vecinos. Porque sí, también no sabemos quién puede llegar. Sí, claro. Pero, pues, ojo, uh -huh. señor, voy a ir con mi vecino, con, con mi vecina, deme la sabiduría para, para poderme presentar. Es que eso, ahí es donde será importante. ¿En sí, quién hemos creído? Exactamente, así es, así es. Y si el, en el que hemos creído nos indica que vayamos, pues vamos. Vamos. ¿Verdad? Sí, okay, claro. Vamos a hablar de las vecinas de ella. Muy bien. Y él dijo, Entonces, pide para ti, vos hijas, prestadas. Uh -huh. Ahí nos quedamos, no, prestado. De todos tus vecinos. De todos tus vecinos. Las hijas vacías, no pocas. Pero dice, no pocas, ¿eh? ¿Qué le está diciendo aquí? ¿Que la bendición iba a ser grande? Iba a ser grande, sí. Que no fueran poquitas, sí. Entonces tenía que traer una cubetita nomás ahí, un carrito o una cacerolita, no, no, no, pide. <ríe> pide fe, y te daré. Con confianza, con seguridad. ajá y, y esa es una de las cosas que tenemos que tener delante del Altísimo. Delante del Altísimo. La fe y la confianza, y sobre todo cuando el siervo de Dios te lo está diciendo en, un buen, en es. un buen modo, ¿verdad? Sí, claro, claro. Dice, luego, entra, luego, y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas eh, y cuando una esté llena, ponla aparte. Ajá. Okay. Ya, ya, ya, ya les dado una instrucción. Instrucciones. En primer lugar le dicen, enciérrate tú y tus sí, hijos. Sí, ya que tengas todas tus, tus vasijas que pediste, las pones ahí y te encierras con tus hijos. ¿verdad? Y, y, eh. y empiezas a, a echar aceite del, del que tienes, empiezas a echar este, en, en una Imagínense que este es el, el, el aceite Y esta es la, la vasija donde se tiene Y la empiezas a, a echar en, en una cubeta Vamos a llamarla así en una, ¿cómo, ¿Cómo le dicen en tu país? Bueno, en, en un balde En un o, bote, en un en, balde en, en una vasija X Y empiezas a echarle Y echarle, y echarle y cuando, y cuando se... se llena Pon la parte y agarras otra Agarras otra vasija Y Y empiezas a, a, llenar. Y, y a llenar Y así sucesivamente Terminas con una y empiezas con la otra Y luego la otra y luego la otra Hay y... cuititas chiquitas Pero también las hay grandes Hay grandes, sí, sí, sí Entonces lo aquí, Fíjate bien el, el detalle que De, de lo que habla aquí Uh -huh. Y ella y echa en, en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte, ponla aparte. Y el verso 5 nos dice: Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba el del aceite. Uh -huh. Ok. Había un orden. Uh -huh. Ella era la que tenía la vasija del aceite. Sí. Los hijos nomás uh -huh. le arrimaban la otra vasija y, y allí empezaba a echar más aceite. Cuando se llenaba, paraba uh -huh. y le decía, oye, Juanito, tú, Luis, o como se llamara, ¿no? Eh, traete otra vasija. Sí, sí. Y traete otra. Es. Y tráete otra, y tráete otra. Oh, imagínate, <ríe> mi amada. Imagínate, mi amado. Que el aceite ese que estaba en esa vasijita nunca se acabó. Nunca se acabó. Parecía un pozo petrolero. Sí. <ríe> Salía más y más y más y más y más y más y más. Ok. ¿Qué nos dice el verso Así seis? es, el verso 7. Cuando sí, cuando las vasijas se Estuvieron llenas dijo A un hijo suyo Tráeme aún otras vasijas Y él le dijo no hay eh, Entonces Vino ella luego y Lo contó al varón de Dios El cual dijo Ve y no, ve bueno, Vamos sí, a ver Cuando las vasijas estuvieron llenas Dijo a, a un hijo suyo Tráeme otra vasija más Uh -huh. ¿Qué le contesta el chamaco? O el muchacho uh -huh. o el hijo. Sí, dijo, ya no hay. Ya no hay vasijas? más vasijas. Ya no hay más vasijas. ¿Qué sucede en ese momento? Como ya no había más vasijas. Cesó el aceite. Pues ya no había de echar más. Pues ya se paró el chorro. Ya. ya. Ya no hay más. Uh -huh. A lo mejor se quedó con el botecito lleno, el que ella tenía, uh -huh. la vasijita que ella tenía. Sí. Porque ya en ese momento ya le, le paró el chorro. Ah. Uh -huh. Entonces ya, pero también ya dejó de echar en, dejó, más, sí, en, sí. en más vasijas. Dejó de fluir. Exacto. Pero observe bien el verso 7. Y nos dicen uh -huh. Dice, se vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo ve y vende el aceite y paga a tus acreedores tú y tus hijos vivir de lo que quede fíjate tú y tus ¿cuánto hijos? aceite podrá haber reunido esta mujer? no lo sé ¿quién sabe? no, no lo sé, pero lo que me gusta es lo que dice uh -huh. ve, véndelo sí Tuvo que venderlo en, en el barrio con los que vendían aceite. Yo no sé con quién fue. Uh -huh. Pero ella supo a quién ir, vendió el aceite. Uh -huh. A lo mejor los unos vecinos que le prestaron las vasijas. Oye, te, tengo este aceite, ¿me lo compras? Pues son tantos dólares o. Bueno, <ríe> en dólares acá no. En la moneda que fuera. Son pesos o quetzales o eh, lo, que, lo que sea tu, la moneda de tu país pero el siervo de Dios te dice paga a tus acreedores uh -huh. ¿qué podemos entender tú mi amada y yo mi amado en eso de paga a tus acreedores sí pues que no debas que no debas que no debas nada no quieres de ver nada. Si estás comprando algo, eh, como decimos acá nosotros, estás comprando algo fiado, a crédito, paga. Simplemente, uh -huh. pues paga. Sí, sí, definitivamente. Entonces, si no, puedes pagar mejor ni, ni pidas nada a crédito o prestado. O, uh -huh eso que nos quede como un mensaje de parte desde el Altísimo de que no nos echamos compromisos que no vamos a poder cumplir. Sí. Porque si no, siempre vamos a estar necesitando de un milagro de parte de Dios. Exacto. Así es. Si tú vas a, a comprar una casa, más vale que la puedas pagar. ¿Por qué? Porque estás contando con tu salario, con, con tu dinero que tienes, uh -huh. con tus ahorros así puede ser un, un auto un, un carro, un, un coche sí. o sea, como te digan en tu país eh, y todo lo que hagas ha, hazlo siempre en ese, en ese orden así es no, no, no, no, no, no trates de de ver más allá ¿por qué? porque si tú que vas y pides ese crédito o, o ese préstamo te mueres la familia va a tener que pagar de, de todas maneras. Uh -huh. Sí, así es. Y a lo mejor ya no te... quieren quitar a tus hijos para... cubrir la deuda, pero sí a lo mejor hay otro tipo de castigo. Pues sí. Entonces, tengamos cuidado nada más con lo que son de los créditos. Y confiamos en el Señor de que Él puede suplir todas nuestras necesidades. Es Amén, el otro, así es. Este es el otro punto que hay aquí en lo que podemos eh, analizar a través de la, de la escritura. Dios es un Dios proveedor. Amén. Porque le dicen pagas a tus acreedores y tú y tus hijos vivan de lo que les quede. Uh -huh. Exacto. Exacto. O sea, es una enseñanza a, a tratar de enseñarnos a vivir con lo que podemos poseer, con, sí. con lo que podemos obtener. Sí, modestamente, o sea, uh -huh. nada más, nada más. No no echarte compromisos pues a largos plazos que pues no sabes si los vas a poder pagar o no. Sí. Ahora, uh -huh. si todo lo tienes calculado, que, que puedes y si sí puedes y lo haces, perfecto, perfecto, no, no hay ningún problema. Eh, pero veía un, de esos videos documentales que hay del problema por ejemplo acá en Estados Unidos y me imagino que en el, en el resto uh -huh. del mundo sea igual lo que es el negocio de las tarjetas de crédito oh. tremendamente nosotros casi todos los días y si no es todos los días cada tercer día una vez a la semana cuando menos Nos caen eh, Sobres con Con ofertas Las promociones de, de, de, de, de, de, las de los créditos Sí, uh -huh. sí, sí De un solo banco Uy, Yo ya he recibido pues, no sé, más de una docena De, de, de cartas De un solo banco, nada uh -huh. más Sí Entonces Si ya tengo mi tarjeta ¿Para qué quiero otra? Pues sí, y trató de que... tenerla en cero. Sí, y y no. aquí ya, ya casi no usamos dinero en la bolsa. Y sí, hay muchos este, Pero también. La de débito. A, al menos aquí en, en Estados Unidos, aquí se acostumbra mucho la tarjeta de débito. Y se han multiplicado y, mucho los sí. que te roban la identidad y, y te roban. Bueno, también ese es, es, es otro problema. En, en los bancos, o sea, hay mucho, mucha maldad ahora. Oh, sí, de aquí la, la, la hay. Mucha maldad. Eh, a nosotros nos robaron. Sí. Un, un, nos metimos en un problema de gratis, ¿no? sin ninguna necesidad. Me robaron la identidad. Este. Ahí andamos batallando, iban a un banco, íbamos al otro, íbamos, ay Dios mío. Y bueno, pues estamos arreglando toda esa situación. este eh, De que sí, existe la maldad, sí. eh, existe. Así es. Existe. Entonces, tengan cuidado nada más. Fíjense, entonces, que reciben por correo o, o por internet, eh, en los teléfonos. En en las computadoras, en las tabletas. Tengan cuidado con los correos mucho que Mucho cuidado. Ahorita, como cuidado. las compras se hacen en línea, pues también. Sí, tengan nada más cuidado. Eh, el buen uso te puede dar muy buenos resultados. El mal uso puede tener tus consecuencias. Así es. Entonces, nosotros somos muy cuidadosos. De yo, yo desconfío mucho de, de, de, de todos esos correos que llegan. O sea, no se imaginan, todos los correos que yo borro todos los días pero tengan cuidado nada más tengan cuidado porque como se dice popularmente el diablo nunca duerme no y, y hay una frase que el cómo es el ladrón lo hace la ocasión cuando de, de, a, tienes uh, el descuido de, de, de, de hacer cosas que no debes de hacer uh, o simplemente el, el vehículo si lo dejas uh, con las llaves adentro <risa> ya para cuando vuelves ya, no es que no, no, no te ibas no a entretener pero no ya ya no está el vehículo al ladrón hace la y tación. pues hasta con los niños adentro se los roban sí sí, sí. Porque Uy, hay, eso hay, muy, hay, hay mucha maldad ha pasado muy seguido mucha maldad entonces tengamos cuidado nada más que esto nos sirva este pasaje bíblico nos sirva para alentar a todo el mundo que tengamos cuidado Mucho cuidado con los correos Oh sí, sí, sí Ahora, cómo la gente Efectivamente, así es los, los, los maleantes ¿Cómo se dan cuenta de ti? Te voy a dar un tip ¿Tienes una cuenta de Facebook? Ya pusiste tus datos ahí ¿Tienes una cuenta de YouTube? Ya pusiste tus datos ahí Tienes una cuenta con Twitter, ya tienes tus datos ahí. Uh -huh. En Instagram, ya tienes ahí tus datos puestos ahí. En, en la plataforma que tú me digas, ya uh -huh. tienen tus datos ahí. Así es. Simplemente vas y compras un teléfono, ya tienen tus datos ahí. Sí, sí, ya, ya Y como datos. los datos los, los venden las compañías o se los roban, Entonces, puede ser una víctima muy fácil de que alguien quiera hacerte un daño. Claro, claro. Sí, este... O sea, de, de, o sea las compañías de, de teléfonos pues ven, venden las... Uh... Ahora, tú cargas gasolina en cualquier negocio. Ten cuidado en dónde cargas también. Porque también... Ahí hay maneras de que pongan eh, una trampita. Uh -huh. Tú vas confiadamente vas y echas ahí 5 dólares, 10 dólares de gasolina o lo que sea. Pero esa tarjeta que, que tú estás usando allí, pues eh, si no es un lugar que ya conoces, que, que, que acudes constantemente a ese mismo lugar y que sientes la, la confianza y la seguridad. Así es no hay ningún problema pero si cargas donde sea a la hora que sea y donde quiera que sea pues ten cuidado claro si sí, hay que tener mucho mucho cuidado toma tus precauciones pon ahí cancelar cuando pusiste tu tarjeta eh, busca la manera de, de, de, de autoprotegerte si sí, el diablo no ¿Por qué? porque porque no es, esto es bien bien bien común que, que suceda así es como a, a mí me, pues creo que del mismo correo, porque... Sí, se, rob, se robaron las cartas. Sí. Entonces, pues te, tengan cuidado. Eh, a veces los bancos mandan cheques en blanco eh, para que puedas hacer tus compras, para que hagas un, un traspaso, para que hagas movimiento. Sí. A mí me robó uno de esos, precisamente, de los que mandan los uh -huh. bancos ¿Sí? en, en el estado de cuenta y, to, y todas esas cosas, ¿no? Exacto. Yo tuve que parar esas situación y digo, oye, no no, no, no, no me vuelven a mandar nada por correo porque. Eh, no es es, eh, sí, sí, porque es peligroso. Sí. O, o sea, el, el, el que anda en eso, pues en eso anda. Eh, exacto. Robando. Entonces, te, tengan nada más cuidado. Eh, son tiempos delicados y peligrosos los tiempos que estamos viviendo hoy. Por eso sí es conveniente que conozcamos bueno, a los vecinos, que los vecinos nos conozcan, para saber quién nos, a quién tengo al lado, uh -huh. a quién tengo enfrente. Así es. Porque si nunca los vemos, nunca los, no, no, nos presentamos, nunca nos dimos a conocer pues uh, es como no querer tomar precauciones. Claro, claro. Eh, el Señor nos, uh, pues que sí, si sí, sí vamos a la palabra, el Señor nos nos habla, nos enseñe, nos enseña, nos guía. Eh, ahí en, en, en Proverbios 6 no, es este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 de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Uh -huh. O sea que, que, el Señor nos habla aquí de que no, que, que somos, este, nosotros mismos nos enlazamos con, con nuestras propias palabras, con ¿Sí? nuestra propia boca. Así es. Y... y y hacemos compromisos que no debemos de hacer. Así es. Entonces que tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. Bendiciones, Mar. Eh, gracias por estar con nosotros. Dios te bendiga, eh, Mar. Es, es importante entonces estar bien, bien atentos en lo que está aconteciendo, en lo que está sucediendo. Eh, Así es. Eh, lo, lo que queremos es siempre dar una palabra de fe, de confianza, de seguridad eh, no queremos alarmar nada pero tampoco que no haya un descuido de un más un descuido, un descuido, sí eh, que no nos, no nos descuidemos busquemos siempre el apoyo con, con el Señor dice que todo lo que le pidamos en oración creyendo lo vamos a recibir uh -huh. Busquemos también la protección del Señor. Y eh, es, es importante eso. Entonces, pues hasta aquí vamos a, a llegar a, ahora. Normalmente todos nuestros videos van más allá de los 40 minutos. Ahorita nomás llevamos 36. Eh, y pues bueno, pues eh, siempre anhelando y deseando que podamos ser de ayuda, que podamos ser de bendición ser de bendición, amén eh, así es claro que nos gusta el, el hecho de que nos pongan un me gusta pero lo que hemos dicho siempre más que un me gusta es compartan compartir, si compartir. lo que estamos haciendo es de provecho, es de bendición uh -huh. compartanlo compartanlo ¿Por qué? porque porque no sabemos a quién le vamos a hacer un bien. Exacto, exacto. Es como conocer a los vecinos. Bueno, si ya tenemos vecinos en Facebook, ya tenemos vecinos en YouTube, ya tenemos vecinos en Instagram, ya tenemos vecinos en otras partes, en otras plataformas, uh -huh. pues compartirlo con ellos. Así es. ¿Verdad? Entonces, pues no, no sé si tengas algo más que agregar sí, y si no, no, pues nos vamos a la oración. No, un, únicamente este. Um, Ahí en el, en el, en, en Isaías 50 nos dice, ¿verdad? Que, o sea, Jehová ayuda a quienes en, en él confían. Entonces, uh, ahí en el 2 dice, porque cuando vine no, no hallé a nadie. Y cuando llamé, nadie respondió. Dice, ¿acaso ha acortado mi mano para no redimir? No hay en mi poder para librar. Aquí con, que con mi reprensión hago secar el mar y convierto los ríos en desierto. Sus peces se pudren por falta de agua y mueren de sed. Uh -huh. O sea que, que Él tiene poder para, para todas las cosas, pero necesitamos creerle a Él, confiar en Él uh -huh. y, y esperar en Él. Así es. Y Así Vamos es. a brincarnos ahorita del Antiguo Testamento. Aquí donde estamos en el segundo libro de Reyes. Nos vamos a dedicar al Nuevo Testamento. Donde hablan de las vírgenes, las prudentes y las insensatas. Y Mar nos está diciendo, ¿verdad? Siempre con aceite en nuestras lámparas. Amén. Amén, amén. Así. De, de es. una manera sensata, ¿verdad? Sí. Eh, porque no sabemos ni el día ni la hora. Que el Señor ha de venir. Así es, así es. Nunca sabemos. No, no lo sabemos. Eh, entonces, eh, aquí era para proveer, uh -huh. para cubrir una deuda, pero en el Nuevo Testamento encontramos ese pasaje de las, de las diez vírgenes, uh -huh. las prudentes y las insensatas, de que las que no estuvieron preparadas para recibir al Esposo. Uh -huh. Ay, sí, pues, se pues, cerró la puerta se cerró y ya no puerta. hubo más que, que hacer exacto exacto y, y eso es, es bien, bien importante así es que gracias mar eh, dios te bendiga mar porque continuamos con el aceite pero ahora de las lámparas que, que no se apaguen así es mientras que estamos en la espera del señor y, y sí es bien, bien, bien interesante eso este, ya, ya lo hemos Mencionado uh -huh. en, en algunas ocasiones ese, ese pasaje de las Sagradas escrituras también eh, de las diez vírgenes. Eh, eh, hay que ser prudentes, hay que ser prudentes, prudentes, prudentes, prudentes, porque también hay los insensatos. Así es, y esos van a quedar siempre fuera. Siempre, Tengamos siempre. La buena costumbre de ser prudentes. Sensatos y no insensatos. Exacto, así ¿verdad? es, así es. Pues, si hubiera alguna necesidad ahorita eh, por la cual orar, pues hagan lo que está haciendo manos Estuve ahí en, en, en los comentarios y nos puso eh, eso que estaban comentando de ella, eh, de, de las lámparas. Uh -huh. el aceite siempre para que sea, la, la, para. Eh, y si no, bueno, pues nos vamos a, a, a la oración eh, la, la la importancia de, de, de la oración es como ser una capa protectora o un escudo protector uh -huh. Para que Dios siempre nos cubra. Que el Señor nos cubra, de, así de es. Toda acechanza del enemigo. Entonces, eh, cuidémonos y seamos amables con todos nuestros vecinos. Amén, amén así y es. Y oremos por ellos también. Los compañeros de trabajo. Eh, siempre va a haber gente que está en algún tipo de necesidad. Tratemos Amén. de apoyarles al menos Con la oración Es bien importante Así es, así es M Miren Yo sé que existen Cientos Cientos de religiones Ayer mencionaron un poquito algo de esto Hay las buenas y las malas Y, y las peores Pero también hay buenas y irregulares Sí, sí, sí. Eh, pero Hay lo, lo, lo, lo más mía, importante señor. es que podamos ser de los buenos. Uh -huh, Ni claro. siquiera regular, Vamos a ser de los buenos. Claro. En los que nos preocupamos por nuestro prójimo. Así es. Y sí. que esa preocupación nos lleve siempre a ponernos en las manos del Señor para que el Señor bendiga sus vidas. Porque. Esto que nos puso esta, eh, Mar en, Ahí en, en los comentarios uh -huh. Que nuestras lámparas de... Siempre estén con el aceite Ajá. Así es ¿Para qué? Porque una lámpara que tiene aceite Puede estar encendida claro Y una lámpara encendida Siempre va a alumbrar. Amén. Amén, así es Que así sea nuestra vida Que estamos alumbrando a los demás. Amén, correcto. Que siempre estemos alumbrando. Siempre, eh, siempre, siempre. Que, que ese sea nuestro sentir. Y luego voy a pedir a mi esposa sí. que ore por ustedes, los que están viendo el video, los que lo van a compartir. Y luego yo cierro con una pequeña oración más. Padre, le alabamos, le glorificamos, Señor, en este momento, dándole honra, gloria y alabanza. Padre, gracias, Señor, por su bendita palabra. Gracias, Señor, porque usted nos enseña, Señor, cada día, Señor. Tenemos mensaje, mensaje en su palabra. Usted nos guía, nos capacita, nos instruye. Usted nos da la, la sabiduría porque todo viene de usted. Padre, gracias, Padre, porque eh, nada imposible hay para usted. Usted dice, habrá algo imposible para mí sabemos que no, que todo es posible, todo es posible si podemos creer. Padre, y en ese momento, Señor, yo le pido en el nombre de Jesús que usted toque, Señor, con su mano de poder a aquellas personitas que aún todavía, sen, Señor, no le han aceptado en sus vidas, en sus corazones, Padre, que usted toque, toque las vidas de las personas que todavía no, se allegan a usted. Usted dice ahí en Apocalipsis 3.20 He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Padre, gracias porque usted está todavía con los brazos abiertos para recibirnos y perdonar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestros errores, pero tenemos que ser sinceros delante de usted. Padre Gracias por esta oportunidad que usted nos da, Señor, de enviar su mensaje, enviar su palabra, Padre, a muchas personas que aún todavía no lo conocen, Padre. Y yo le pido en el nombre de Jesús que usted sea con cada personita que ha visto, Señor, este video, estos mensajes, Padre. Usted toque sus vidas, toque sus corazones, Padre, que estemos siempre, Señor. Eh, en usted, porque usted es el único que nos da Amén. la vida, nos da Amén. la salud este aire que respiramos Señor, viene de usted Padre, gracias por todas sus bendiciones recibidas Padre, gracias, alabado Padre. y glorificado sea su nombre Padre, en el nombre de su Hijo amado, le damos gracias Padre, gracias Señor Amén. en el nombre de Jesús Amén, Amén, Amén Amén, Amén, Amén. miren, voy a hacer dos Amén. pequeñas oraciones Amén. Una, ya algo dijo ahorita mi esposa. Si tú nunca has recibido al Señor Jesús en tu vida, lo que tienes que hacer es simplemente decirle: Señor Jesús, ven a mi vida. Aleluya. Ven, ven, ven a mi vida. Así es. Entra, así entra es. a mi vida, Señor. Porque yo en este momento te recibo como mi Señor y te recibo como mi Salvador. Y me arrepiento de todos mis errores y de todos Santo mis pecados. Eres, sea nombre, Te entrego, Señor, Señor. mi vida. Tómala. Es tuya, Señor. Y tú Bendito dirígela sea, Señor. por en el camino que yo debo de andar. El debo de andar. Sí, mi Cristo. En el nombre que es sobre todo un nombre. De Jesús. En el nombre en de nombre Jesús. De Cristo Jesús. Aleluya. Amén. Señor. Ahora, por otro lado, usando nuevamente Gracias. nuestras manos. ¿Hay alguna necesidad en especial de salud o de algún otro tipo? Pon tu mano ahí en tu pecho. Gloria, Pon Señor. tu mano ahí en tu pecho. Y dile, Señor, aquí estoy. Y dile, en este instante, dile en este momento, Aleluya. ¿cuál es tu necesidad? Decláraselo. Señor, esta es mi necesidad. Señor, este es mi compromiso. Poder, señor. Esto es lo que, que necesito, Señor. Sea financiero, sea de salud. Sea su nombre. Cualquier problema que tú tengas, puede ser moral, espiritual, díselo al Señor. Y permite que Dios... Hoy bendiga en ese momento. Porque para Dios nada, nada, nada absolutamente sí, nada sí, señor, es imposible. Y por la fe recibe. Padre, recibe. Ahora mismo. Por recibe la fe la bendición, recibe, recibe ahora de. mismo la bendición. En recibe el nombre del Padre, el nombre del en el nombre del Hijo y Padre, del Espíritu Padre, Santo. Suspenso, aleluya. Señor, aleluya. Amén. Amén. Glorificado sea su y nombre, Amén. Pues hasta aquí llegamos, sí, sí. ya sin querer, pues ya ahora ya son 48 minutos y medio. Bueno, pues ya ves. Este, <risa> bueno, Dios me les bendiga. Gracias, Señor. Señor. gracias por estar con nosotros. Gracias, Mar, Dios te gracias. bendiga y gracias por compartir. Y gracias a todas las personitas que más adelante van a estar viendo estos videos y van a estar compartiendo. Les agradecemos grandemente. El Señor les bendecirá grandemente. Amén. Bendiciones. Bendiciones para todos.